Así que ZTF High School, tras como 14 cuarentenas Sukis truquis, por fin va a salir de su cueva, solo para la escuela. ¡Empecemos! Pongan los efectos así bien chidos, así, Fiusum, ¿Qué? ¿Quién soy yo? Bueno, la verdad es que es fácil describirme, aunque a veces un poco complicado. Usualmente soy una persona positiva, pero cuando... ¿Qué dice el random? ¡Bien! Ahora, mientras esperamos a la profesora, decidiré quiénes serán mis amigos. La chica de al lado parece muy emocionada. ¿Por qué será? Ese tipo parece problemático. Quizás no sea buena idea hablarle. ¿Qué tal los chicos del fondo? Parecen agradables, pero no parecen querer hablar con alguien. ¡Bingo! Ese chico del fondo parece ser un inadaptado. Quizás sea buena idea ser su amigo. Además, parece estudioso. Quizás sea buena idea. imposible ¿Ah? venimos por sillas para segundo ¿ves? hola todos soy creador de la serie Escriban en los comentarios lo que quieren que pase en el futuro de la serie o pues